Para rocha eso y para los giles rafagazos. Murra, -ra, Como, -ra, <risa> Como Daddy Yankee sigo Go On The Ground. Como Daddy Yankee sigo Go On The Ground. Hizo. Fue a mi amor. Todos saben lo que pasa cuando yo me acelero. Mi caserna que flameando. Suá, mi amor, fuame mi amor, fuame mi amor, Sua, mi amor. Chávez y palo los rafagas, rafagase, como, como Daddy Yankee si go on the ground, como Daddy Yankee si go on the ground. Fu mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero, mi calzeta que flameando más que en el pozo. Fue mi amor, sua, mi amor, mi amor, Para todo el país, suena más DJ Hoy me, me, hoy me levanté levante contento, con ganas de hacer millones en un momento, mira el día linda noche que va en viento.